Uop a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y vamos a empezar con un nuevo desafío y en este caso es una nueva serie, que es el Fire Emblem Awakening Siempre lo he querido jugar, lo tengo en casa desde hace un montón de tiempo y siempre me ha gustado la saga Fire Emblem aunque hace miles y miles de meses exagero, lo sé, que no juego, pero venga, vamos a probarlo Nueva partida ¿Normal, difícil o extremo? No sé si después se puede cambiar Pero yo soy muy mmm, Soy principiante, no soy experto, así que... Normal Modo de juego, los caídos vuelven, guarda donde quieras, novato Las unidades caídas no vuelven Piénsatelo Uf, yo soy demasiado novato <risa> Lo siento a ver, seleccionamos el avatar. ¿Es chico o chica? No le voy a dar a elegir. Va a ser un chico. Cuerpo. Uy, puede ser niño. Puede ser un niñito. Un señor. O un chaval. Eh, vamos a probar con el señor. Pues ya yo tengo mi edad. Vamos a ver esa cara. A ver... Coño, la cara 2 y la cara 1 se parecen mucho ¿Y este de qué? ¿Tiene eso cerrado ¿Este tiene una raja a la cara? <ríe> Bien, vamos a poner el, el, el adolescente, el chavalito Dios, no tiene mucho donde elegir ¿eh? <ríe> ¿Y el niño? A ver El niño ah, Mira, el niño tiene una tirita <risas> bueno Vamos a poner un señor El que más gracioso sea A ver, este no te este tiene cara de, de, de triste Este tiene cara sueño Y este no tiene las cejas enteras Así que vamos a meter este Pelo Coño Qué feo, tío <risas> Eh, bueno. No. rapado. Dios, no hay muchas posibilidades de, de, de elegir. A ver, como niño el pelo. Tampoco sean muy diferentes, eh. Como niño... Como esto sigue así, me voy a cambiar a chica, ¿eh? Vamos a probar las chicas. Cuerpo adolescente, niña y señora. Vamos a, a, a probar las señoras. Las caras. Tampoco hay mucha diversidad de caras. Como niña... ¡Es una niña con un parche! Por favor. Y el adolescente. Con una tiara. Bueno, vamos a probar con la señora. Y esta. El pelo. Buah. Bueno. Es que no hay muchas opciones, ¿eh? Vamos a ver los pelos de la niña. Lo no que parece. Y la adolescente. Uy, este mola. Pues no sé si hacerme una de de tormenta aquí sobre la mancha. Bueno, yo creo que la señora. Y el pelo estoy entre este. Este. A ver. Está. El chiquitito. Pero no. El que tiene el pelo por un lado. El que tiene una cola. Y por los lados le salen dos. El que tiene como unas trencitas. Y una colita más pequeña. El que se supone que tiene el pelo largo. Y ya está. Pues nada. Vamos a elegir. Y yo creo que como final final. Estoy entre esta. Entre esta y esta. La verdad que se parece mucho. Creo que es más esta la pelúa. Uy, se me parece un poco a Cana de. De fantas De.. De Fairy Tail. Y últimamente, como hago muchos personajes de Fairy Tail, pues estoy podríamos hacer a una Mirayen. Sería un poco Mirayén, ¿no? Pero vamos a probar con una Erza. Pelo rojo o rojizo. Colores. Hay bastantes, pero no se acerca a este. Nada, si se escucha es el perro, no se preocupe Ahí está Un momentito, por favor Se si escuchan es al perro, ¿vale? <coughs> Elige el nombre de tu avatar pues Daraen me gusta el nombre Daraen pero no vamos a ponerle Elsa Scarlett porque no lo puedo elegir con el con el lápiz en fin Elsa Puedes enviar este nombre a otros jugadores mediante el strip pa. ¿Quieres continuar? Sí, no pasa nada Cumple Pues venga, que cumpla el día de mi cumpleaños Mes 10 Día 18 mm -mm -mm. Yo quiero que sea fuerte Punto fuerte, la fuerza Punto débil Obviamente hay que coger la magia. Pero venga, vamos a poner la suerte. Que no tenga mucha suerte. Vale. Vamos a usar este avatar y empezamos. Sí, vamos a guardar. Quiero recibir notificaciones de Nintendo. Sí, claro. Vale. Bien Tenemos una lucha Se supone que yo soy La persona que tiene la capucha vamos a luchar contra eso. Qué feo. This is it, our final battle. Apareció una guía en la pantalla táctil. Dice, para abrir el menú del mapa del cursor de la casilla vacía, pulsa el botón A. Estar para cerrar. R para seguir. Menú del mapa. Elige guardar para registrar el progreso o guía para ver estos apartados. Vale. La guía ofrece... Vale. Para ganar. Turno del jugador. Listen to me. Tenemos que acercarnos más, Elsa, ¡vamos! Pulsa el botón sobre la unidad, pulsa el botón A. Selecciona un destino de las casillas azules para pulsar el botón A otra vez. Y la universidad se desplaza hasta ahí. Right. Ok. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y dice... Da varias opciones En este caso dice que seleccione esperar No me da más opciones Y pulsa el botón B para cancelar Ok Vale Y que se supone Que ya ya está, ya está? Pues tendría que mover a Elsa y La vamos a poner aquí Selecciona una de tus unidades y pulsa el botón A Elige un enemigo dentro de tu área de ataque y pulsa A Pulsa el botón A de nuevo para correr, vale, ok Venga, vamos a mover a Chrome Lo ponemos aquí, Juga... cerquita, cerquita, cerquita de dónde está Baltar. Y le damos a atacar. <risa> Yo 12 y el 20. A ver si esa puede hacer algo Esa no puede hacer nada Vente para aquí Y espera El enemigo pasa de bien un kilo Así que vamos a atacar 20 se queda con uno solo. Y vamos con Elsa. Aquí. Y atacamos a este señor. Y eso hace un hechizo mágico. Bueno, eso es el fin de él. Gracias a ti, llevamos el día. Podemos descansar rest ¿Qué now. lo pasa? ¿Qué es lo Walt, promise me you'll escape from this place. Please. Go on. Pues nada, vamos a guardar la partida por aquí. do something What do you propose we do? Uh, I don't know. <sighs> I see you're awake now. Here there. <laughs> there are better places to take a nap than on the ground, you know. Give me your head. Pero Qué hace Chrome vivo. no lo vamos a matar? ¿Estás bien? Gracias, Es confiado, ¿no? Bueno, voy comentando, voy a hacer solamente un combate por episodio para que no sea muy largo y para tener bastante, pero en este primero vamos a alargarlo un poquito más porque con el combate aquel era un combate ficticio y creo que ahora va a venir uno. <risa> I'm not delicate. ¿Qué pasa? Pueblo está en llamas Es la ciudad Unidades perdidas. La unidad no podrá seguir luchando si sus PV se reducen a cero. En el modo novato la unidad se retira por un tiempo. En el clásico jamás vuelve a luchar. Si Crono es ya caen en combate, se acaba la partida. Ten cuidado. Vale. A ver, Chrome. Tú te vas a cargar a este. Si Dios quiere. Antes de atacar al enemigo, puedes consultar la previsión del daño que le causará. Pulsa los botones X o Y para cambiar el arma con la que efectuarás el ataque. Observará, observa cómo cambia el análisis de ataque, golpes de daño, etc. Vale. Eh... Cómo lo hago amigo, vale mira tengo la, al pulsar x o la y va cambiando el daño va a ser el mismo pero el acierto es mayor así que vamos a usar el stock en vez del falchion y así el ataque será más efectivo Medio de experiencia, ok. Este señor puede llegar hasta aquí. Solo tiene la lanza, pero se lo carga. Bueno, para un caballo, porque es un caballero. Vale, uno menos. Pido que portas una espada, espero que sepas usarla Oye, eso de ahí es un Grimorio, también se va usar la magia sí. A ver, los Grimorios permiten realizar ataques mágicos de dos casillas de distancia También puedo usar la magia para atacar a un enemigo que esté en una casilla contigua Vale, pero no puedo llegar hasta, hasta él. Así que mmm, lo que voy a hacer es que me voy a esconder aquí. Espera. Vale, y esta cura, así que vamos a ponerla aquí. Hora del enemigo. Hijo de perra. Toma No quería Aquí que explicar cómo es lo de nación, Que no me preocupa ahora mismo Tú muchacha Espérate por aquí Y tú Ataca a la maga Por favor Y se la carga <risa> Predictable. Muy bien. ¿Me queda alguien? Sí, Ersa. Atacamos. Vamos a atacar con la espada de bronce. Nada más que le quedan 8. además al estar junto a la otra pues tuvo un, un efecto un efecto mejor <ríe> me vienen a atacar sin daño pero sí que se lleva bastante muy bien sí ¿Qué? Utiliza la pantalla táctil para consultar todo tipo de información útil Si sí, no, la verdad que eso está... Hay una ficha eh, Está bien A ver Por aquí no hay objetos? Aquí sí, y está, este es el último ya Así que vamos a moverlo para aquí Esperamos Vamos a mover a Elsa lo máximo que se pueda A esta muchacha también Y curamos A Elsa Así sube experiencia Mira cuánta experiencia sube Y este señor Vamos a venir hasta aquí Escucha. mucho texto por el momento si colocas a dos unidades en casillas contiguas se ayudarán durante la batalla así no solo aumentarán los atributos de las unidades sino que además puede la segunda unidad bloquear ataques o aseste golpes adicionales ok por el momento vamos a ponerlo aquí, esperamos aumentan 20 la experiencia Metemos a aquí Y a la maga aquí Y ya está, ¿no? Eso lo cargas así sin más. Qué sencillo, ¿no? A esta gente Acuerdo, hmm. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.